¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper súper bien el día de hoy Yo estoy contenta porque hoy regresamos con este video Bueno, no, más bien, este video es uno de mis videos normales del canal No refiriéndose todo a, a pues el experimento que estoy haciendo con mis muñecas malditas Díganle hola Amy y a la baby que está por acá Como pueden ver, pues, no sé, como que Amy los cautiva, no sé Si no tienen una de qué es esta muñeca y bla bla bla tengo una un experimento guión serie si le quieren llamar donde estoy pues compré muñecas malditas y pues estamos siguiendo mis chocoaventuras con ellas y las travesuras que me hacen en mi casa y todo se salió de control por un momento entonces pues bueno con esto con este video no quiero decir que ya no vamos a seguir con las muñecas sino que eh, Quería como que hacer mis videos normales, ya que siento, y ustedes me han visto, que lo que tienen las muñecas está absorbiendo por completo mi, mi energía. O sea, me muero de sueño, aunque duerma 12 horas, y la medium con la que hablé, pues me dijo que eran ellas. Así que bueno, hoy vamos a estar probando una aplicación que no tiene una idea, desde la mañana me llovieron de etiquetas, de menciones, de, de mensajes que probara esta aplicación llamada Talking Obama que es básicamente como Talking Tom pero ahora es Obama, el expresidente de Estados Unidos y cosas raros pasaban mientras tú, es más, desde que la descargabas ya de ahí ya estabas condenándote a la automatación si tú quisieras entonces hoy la vamos a estar probando, obviamente a mí me dicen no lo hagas y lo voy a hacer así que antes de comenzar les dejo mis redes por aquí, por aquí Instagram, eh, ahí me pueden seguir para que vean las historias destacadas de ellas y cualquier, ahora sí que actualización pues lo pongo por ahí Hay dos historias destacadas Porque una ya se llenó con más de 100 Y la otra ya va casi llena Entonces aquí se los dejo Y de este lado les dejo mi TikTok También pueden seguir por allá Ya les prometo que voy a subir videos Ahora sí se los prometo Y aquí en la parte de abajo Lo que es mi Facebook Y pues ya, suscríbanse Para que mis muñecas no vayan tras de ustedes En un 1, 2, 3, 4, 5 Espero que ya se hayan suscrito Y ahora sí, vámonos directo a lo que es este video Ok, fantasmitas, pues bueno esto explotó, creo que entre ayer y hoy, en TikTok, así de que, wow, la cantidad de gente que estaba haciendo C, espacio, cuestrada, pues porque bajaban esta aplicación. De hecho, esta aplicación se llama Talking Obama, o sea, Obama parlante o Obama que habla. Uh, ahora sí que cazador de terroristas, así básicamente se llama. Y ya, como ustedes pueden ver, ya dice abrir, desinstalar, es decir, que yo ya la instalé, de todos modos me voy a estar haciendo... Pues sí, para este lado, para aquí ponerles lo que pues va, va pasando, pero vamos a leer unos, unos, ¿cómo se llaman? <risa> unos comentarios, porque Pues aquí como ustedes pueden ver, tiene de calificación 1.5 de 5 estrellas y la mayoría son de que tienen una estrella. Vamos a ver algunos comentarios para que se den una idea de qué se trata. Dice, no la descarguen, si pueden, solo háganlo, califíquenlo una estrella y lo desinstalan. Ahora, ¿por qué están pidiendo esto de que solo lo califiquen con una estrella? Porque se supone que eh, Google Play, que pues yo lo tengo, desconozco si se pueda, en App Store, eh, Google Play si ve que una aplicación tiene una estrella O sea, si tiene mala calificación Pues la acaba eliminando por, pues sí, como por controles de calidad Porque pues no da lo que se supone que debería de dar um, Acá tiene otro Me secuestraron pero logré escapar No activen el audio Esto es lo principal Que la puedes descargar, que puedes jugar Pero que no puedes activar el audio Porque se supone que desde ahí ya te están rastreando Pues las personas que hicieron la aplicación Que te escuchan, que te ven y que todo a ver, vamos a ver unas pocas. Acá dice otra. Me encantó la parte donde te pide acceso a la ubicación y al micrófono. Mm, ok, sigamos. Gente, no instalen la aplicación de esta aplicación. Te pueden secuestrar, te piden la dirección de donde vives y el micrófono. Y así pueden reconocerte y secuestrarte. Si la instalan, no... Den um, como permiso para ver tu ubicación Y no le den tampoco permiso al micrófono Porque así pueden reconocer tu voz y te secuestran Lo único que digo es no instalen la aplicación acá dentro, no descarguen la aplicación Esta aplicación consigue tu ubicación, ayuda No la descarguen, eh, te secuestran, ayuda y una camioneta fuera de mi casa Eso es otra cosa que estaban diciendo Que a muchas personas que descargaron De repente aparecían camionetas extrañas Afuera de su casa, camionetas como... Pues en colores oscuros, pues las típicas así como secuestradoras Y que pues esto estaba asustando Y fue por eso que pues la gente decía No, no la voy a bajar Ok, acá dice, fíjense este No sé si tal vez tenga un troyano mi celular O será coincidencia Pero entra cada rato sin razón alguna al navegador Y bueno, no permitan la activación de audio Y un auto está estacionado a media cuadra de mi casa Desde hace cuatro días Acá, um, no eh, les pido que no la descarguen. Eh, los comentarios no son falsos. Ah, por su vida no la descarguen. Por favor, se los pido por su vida cuando tú. Te pido que prendas tu micrófono porque va a escuchar lo que dice y sobre todo manda refuerzos y sabe tu dirección. Estuve al tope de ser secuestrado. Me empezaron a llamar números desconocidos amenazándome que me iban a secuestrar a mí y a toda mi familia. Por favor, no la descarguen. Ok. Entonces pues yo ya la descargué, básicamente. Así que vamos a estar grabando el audio, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver si es básicamente como otra de las teorías como de Talking Tom y Talking Angela. Que también ya tengo un video. Ay, ¿cómo le hacía yo aquí para grabar? Es que este es mi celular alterno. A ver... Ok, ya aquí estoy grabando. Entonces acá la tengo Obama. Vamos a ver. Ok. Presidente Obama. Um, pues lo tengo que seleccionar. Okay. Básicamente me dijo que esa aplicación ya está como descontinuada Y ahora tengo que descargar otra que se llama The Voces Y que ahí ya puedo hablar con Obama Ahora, las calificaciones de aquí No me deja descargarlo Pero bueno, aquí dice de que Cuidado porque al pedirte que prendas el micrófono te regaña porque localiza tu voz Sí, esas son Amy y Marie haciendo de las suyas 24 horas. Ok, cuidado. Eh, ¿Qué? Si veo que me secuestran o algo pasa, eh, borren este juego, por favor. Ok, déjenme ver. Déjame pues, tratar de eh, descargarlo y ahorita. Ahorita les digo qué pasa Listo, después de unos minutos peleando con mi celular Pues ya me dejó descargar la aplicación esta de Voces Que básicamente tiene las mismas reseñas que la de Obama Que te secuestran, que bla bla, bla. Así que ya vamos para allá De Voces Ok, entonces aquí tiene que Pre President Putin uh, El de Kim Jong-un, que es el de no sé dónde Bla bla bla, Angela, voz bla bla bla nosotros queremos hablar con Obama, que es que nos va a secuestrar. Está cargando. Y aquí va. Directamente lo que pedían por permitir que voces... Es que, fíjense, dice que grabe archivos de audio. O sea... No, nada más quiere acceso a mi micrófono. Más bien no quiere acceso a mi micrófono, sino que permitir, bueno, vamos a dar permitir. Hola. Hola. Es como lo mismo de Talking Tom y Talking Angela? Hey. Hey. Merry Christmas everybody. Michelle, I just want to take a moment today to send greetings from our family to yours. No te estoy diciendo nada Nada Ok Ok eh, Lo que puedo notar yo aquí Es que no lo que puedo notar yo aquí? Es que no tiene los elementos Como el de Tom y Angela Que los ojos se veía una imagen rara Ya está pensando en secuestrarme Ok, a ver ¿Qué podemos hacer contigo? O sea, ¿se supone que esto me tenía que regañar o no o sé. Sea, a ver. ¿Sí? Ok, fantasmitas, pues miren, ya jugué el juego, pero bueno, básicamente es que uno no tenía que esperar como que nada del juego en sí, o sea, el juego no era así como que mmm, descárgalo y algo te va a pasar o hay algo raro en el juego. Como les digo, los elementos que había en Talking Tom y en Talking Angela de que pues en los ojos se veía como quién te estaba espiando y cosas así. Lo voy a dejar instalado como toda la noche a ver si es cierto que se abre solo y que me regaña Obama y cosas así. Pero pues se supone que lo que pasaba era después, ¿no? De que pues momentos después llegaban los camionetas a tu casa. Que sí, o sea, yo por experiencia les digo que sí se descargan pues archivos virus virulientos o archivos raros así de repente pero generalmente de una aplicación así como de Google Play pues no es como más difícil porque supone que pues Google la revisa antes de ponerla pública pero pues de todos modos ustedes díganme en los comentarios si ustedes no la descargaron, si les dio un miedito o de que aunque ustedes tengan poquito en mente de que pues esto es mentira y de que solamente es como una creepypasta o cosas así pues si sí, les da así como cosita ya les contaré yo pero... Como les digo, en otro tipo de aplicaciones A mí me suena más a que esto lo hicieron Y curiosamente, la aplicación es en inglés y todos los comentarios son en español Pues como tipo marketing, generalmente aunque sea un mal marketing O aunque le den una estrella o lo que sea Pero hay muchísimas personas, incluyéndome, pues descargándola Y que yo no tenía idea de que esta aplicación existía Entonces pues, obviamente es bueno para ellos, aunque sea para ponerle pues una estrella, ellos ya ganaron dinero con eh, los anuncios que aparecen durante... Pues sí, durante el juego, mientras tú tengas activo el juego. Entonces les digo, voy a, pues la voy a dejar toda la noche, a ver si pasa algo. Si pasa algo más, pues les digo, si no, pues creepypasta, ¿no? Pero bueno, aquí nos encanta probar cosas riesgosas, los quiero mucho Fantasmitas, nos estamos viendo al siguiente video, recuerden mantenerse al pendiente para todas las actualizaciones de las muñecas, porque ya van a ser sus últimas semanas conmigo, como les dije, no planeo quedármelas para siempre, y síganme en Instagram para que tengan muchas, muchísimas más actualizaciones, porque yo en los videos sí pongo una que otra como las principales, pero hay muchísimo más en Instagram, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente, les mando muchos besos.